y informativo apto para todo público. Muy buenas noches amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Iniciamos revisando los titulares. El presidente de la República se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Fortalecer el sector arrocero es una de las metas que se propuso la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y la Policía Nacional logran evitar el robo de una vivienda. Y en lo internacional, Lima recibe a las delegaciones del Comité Olímpico Internacional. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Guanacuni. Según la canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza, hay una agenda bilateral con Bolivia en temas relacionados con economía e integración regional a través del fortalecimiento de la, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Guanacuni también se reunió con el secretario del Agua, Humberto Cholango, para analizar una iniciativa diplomática conjunta para el cuidado de los recursos hídricos y compartir experiencias para trabajar comunadamente en ese sentido. Nosotros tenemos proyectos como Mi Agua, Mi Riego, que son específicamente del agua, que ¿No? nos ha permitido a nosotros solucionar en pueblos, comunidades alejadas donde no había agua. La sequía de los 80 no fue resuelta, más este programa ha permitido que muchos pueblos tengamos agua, comunidades sí, sí. indígenas. Ahora tenemos otro programa que se llama diego que sí. ahora es la producción, el agua con producción. Entonces, en, sí. esa, en ese contexto nosotros queremos ver, bueno. si las dos experiencias entre Ecuador y Bolivia, en la medida en que se contacten con el Ministerio del Medio Ambiente y podamos tener estas experiencias de ambas partes el presidente Lenín Moreno se reunió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE para darle seguimiento a los temas que se acordaron el pasado 4 de julio. La Conaye es un pilar fundamental para la construcción del nuevo Ecuador que queremos un país de diálogos, de acuerdos y de paz, sin bandos, comunidad y jamás con venganzas. El diálogo nos permite trabajar juntos en temas como la educación, de nuestros niños, el transporte rural comunitario, la productividad, salud, turismo y otros temas en los que ya estamos alcanzando, sin duda alguna, algunos acuerdos. Por eso creo que la CONAIE podría ser un puntal en nuestro plan Toda Una Vida. Ustedes pueden ser un aliado estratégico debido a su cercanía y relación con las comunidades, debido a su milenaria y sabia cultura del respeto a la naturaleza y el amor a su hermano. Desde el inicio del diálogo, compañero presidente, hemos mantenido, hemos mantenido dos reuniones con la Conalle y la reunión el día de hoy es para evidenciar algunos de los avances que hay en este proceso de diálogo. Jorge Herrera, presidente de la Conalle, exaltó la cita y afirmó que son respetuosos de los acuerdos previos a los que han llegado. Eh, lo importante es que esta reunión, eh, digamos, ya es, han pasado dos meses y eh, podamos eh, concretar en algunos temas que, eh, la que ya se ha avanzado, obviamente. Eh, quisiéramos oh, eh, decir eh, a todos, señores ministros, señor presidente, de que por parte nuestra hemos sido también eh, eh, bastante, digamos, respetuosos a la palabra, más allá que un documento, pues nuestra cultura es el respeto a la palabra, cuando hay una decisión firme en dar respuestas concretas a los álgidos problemas que se ha venido arrastrando, entonces es la esperanza que se puede, digamos, responder hacia las expectativas que nuestras bases lo están esperando. Cambiamos de tema, las brechas del analfabetismo digital se han visto reducidas gracias a servicios como los infocentros. Estos son espacios que permiten a la ciudadanía acceder al mundo tecnológico y así poder adquirir nuevos conocimientos. Ecuador cuenta con 854 infocentros que facilitan el acceso al mundo digital. El Ministerio de Telecomunicaciones inaugurará este jueves dos nuevos infocentros comunitarios en la provincia de Chimborazo. Según los datos de la entidad, estos espacios han tenido un total de más de 7 millones de visitantes. Este se constituye en uno de los logros más importantes tras implementar el Sistema Integrado de Administración de Infocentros con el fin de que los ecuatorianos accedan sin problemas a Internet. En dichos sitios, los ciudadanos utilizan equipamiento y aplicaciones informáticas y se familiarizan con la tecnología, lo que les genera grandes ventajas, como el acceso gratuito a los servicios electrónicos gubernamentales, menos desplazamientos a las grandes ciudades, ahorro de tiempo y dinero, entre otros. También se dictan capacitaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población y a disminuir la llamada brecha digital. Hasta la fecha, el gobierno ha invertido 68 millones de dólares en estas infraestructuras, donde se han capacitado 400 mil personas en herramientas digitales de comunicación e información. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el marco de la inauguración de la Cuarta Feria de Insumos y Maquinaria Agrícola que se realizó en el Cantón Santa Lucía, el gerente de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento señaló que se trabaja para lograr el fortalecimiento del sector arrocero. La articulación entre el Ministerio de Agricultura con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento busca que el sector arrocero del país sea más sostenible, así lo afirmó Héctor Ballesteros, gerente de la unidad. En el país son cerca de 400.000 hectáreas de arroz que se siembran. Tenemos un crecimiento de cultivo de alrededor del 10%. A pocos días de la cosecha de verano, Ballesteros informó que se continúa vaciando los hilos de la UNA para la adquisición del producto. A la fecha se ha vaciado un 30% de la capacidad instalada. Sin embargo, aseguró que se está trabajando en un plan emergente... ...que incluye el uso de silos, bolsa y la contratación de empresas privadas... ...a fin de brindar un espacio para la comercialización a los pequeños y medianos productores. Y es en estos espacios de comercialización donde estamos trabajando con la UNA... ...para podernos preparar para recibir la cosecha. Por su parte, el viceministro de Agricultura, Héctor Hurtado... ...anunció que se fortalecerá la investigación agropecuaria en el país... Y destacó además la participación de los agricultores en las mesas de diálogo, las cuales han permitido transparentar la situación del agroecuatoriano. Es importante aquello que vayamos transparentando los datos y la información que se tiene del agroecuatoriano. Tengan ustedes la plena confianza que seguiremos en este escenario de diálogo permanente. Javier Ronquillo, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Autónomos Los Caídos, agradeció la participación de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la cual dio a conocer sus productos y servicios en beneficio del sector agrícola del país. Vamos a hacer esa fuerza más grande, esa agricultura más inteligente y esa producción que nos lleve a fomentar una mejor, una mejor familia,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 El siempre es crecer.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 Fin de Espacio Promocional. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando.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 con más información. La actividad eruptiva del volcán La Cumbre localizado en la isla Fernandina en Galápagos actualmente es baja. El Instituto Geofísico informa que el periodo eruptivo podría estar en la fase final. Este lunes se realizó un sobrevuelo para analizar la situación del volcán La Cumbre ubicado en la isla Fernandina. El pasado 4 de septiembre de 2017, luego de ocho años sin mayor actividad superficial, el volcán presentó una nueva fase eruptiva. Actualmente, de acuerdo con el Instituto Geofísico, la actividad del volcán es considerada como baja. En estas condiciones es posible que la erupción haya finalizado, lo que se evidenció también a través del sobrevuelo. Con por lo menos 25 erupciones reportadas entre 1813 y 2009, Fernandina es considerado como uno de los volcanes más activos del Ecuador. El evento histórico más significativo ocurrió en junio de 1968. El Instituto Geofísico realiza el control a través de los equipos instalados en la zona y también a través de monitoreo satelital. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. Iglesias, plazas y museos son algunas de las expresiones que hacen de Quito un patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, una de las expresiones históricas que está tomando fuerza es el acto cívico de cambio de guardia que se realiza cada lunes en los exteriores del Palacio de Carondelet. A continuación, conozcamos algo de su historia y significado. La valentía, el patriotismo y el deseo de libertad que evoca el acto cívico de cambio de guardia hace de este acontecimiento una de las expresiones históricas de mayor reconocimiento de la ciudad de Quito, por lo que su valor histórico ahora forma parte de los elementos que hacen de la capital un patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, el relevo de guardia como tal se, orig, eh, se origina con los granaderos de Tarqui, que eh, son parte de las batallas de independencia. Al mando del mariscal Antonio José de Sucre, desde cual tenemos registros se venían utilizando el uniforme que hasta el día de hoy portan los granaderos de Tarqui. Conocemos que a partir de la presidencia del doctor Velasco Ibarra en 1952, él eh, reorganiza a lo que es la escolta presidencial y les dota de este uniforme. ¡Sí! Ahora, este relevo de guardia era interno de lo que conocemos y tenemos registros en donde se entregaba, digamos, el mando para que eh, el escolta presidencial vele por la integridad del presidente de la República del Ecuador. Treats, el perro, si alguien pita castrense sigue superando el trajinal del tiempo pues aún ahora despierte en el ecuatoriano un sentir de patriotismo e identidad sería parte fundamental en el patrimonio cultural, histórico cultural de nuestro país ya que viene a ser una memoria colectiva al recordar estas batallas de independencia relevantes para nuestro territorio porque con esto llegamos a ser independientes del yugo español Llevado. Esto es a nivel nacional, como verdaderos ecuatorianos que somos. Esto desde la, desde la niñez ya se tiene que inculcar hasta la vejez. Esto lo tenemos que llevar en el corazón. El cambio de guardia, un espacio de civismo, música y danza. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano.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 Gracias al trabajo conjunto del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y Policía Nacional, se logró evitar un aparente robo en una vivienda. Ingresó a mi domicilio un ladrón. Las cámaras de vigilancia del EQ911 Ibarra observaron a dos personas sospechosas en las inmediaciones del Parque Azaya. En ese momento, nuestro evaluador de medida de vigilancia realizó un seguimiento hasta que se determinó que ingresaron estas personas sospechosas injustificadamente en este domicilio. Nos percatamos en el momento de la actitud inusual de un ciudadano que se encontraba en la esquina de un domicilio. Eh, por lo que se procedió con el respectivo seguimiento que estuvo en el tercer piso y gracias al sistema de videovigilancia del 911 se dio aviso a la patrulla de, de policía de nuestro sector, para nosotros fue un susto inmediato porque nosotros estuvimos descansando y escuchamos en el portón los golpes de varios golpes y duro, ¿no? entonces era lo que la policía solicitando el permiso para ingresar estos videos que fueron captados por nuestras cámaras fueron puestos a disposición de la Fiscalía con el fin de que se analice como evidencia para el juzgamiento de estas personas que inmediatamente fueron detenidos por las unidades de Policía Nacional. Los compañeros se subieron y procedieron inmediatamente con la detención de, de esta ciudad. No nos imaginamos por qué, dijimos qué pasó, qué, qué hubo y todos, los, mi mamá, todos nos despertamos con un tremendo susto, pues, si no fuera por el sistema de vigilancia continua del ECO 911, no se hubiese dado esta captura. Este es un ejemplo de una excelente redacción a través de la coordinación interinstitucional realizada aquí en nuestro centro. participaron en la tradicional marcha en Santiago que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet mientras que Lima recibe a 130 delegaciones del Comité Olímpico Internacional para una sesión que votará la candidatura de París para los Juegos Olímpicos en 2014 Estas y otras noticias a continuación El huracán Irma descendió el lunes a categoría 1 mientras continuaba azotando a Florida las violentas ráfagas y extensas inundaciones dejaron tres muertos y varios millones de personas sin electricidad, lo que motivó la declaración del estado de catástrofe natural. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical mientras avanzaba por la costa noroeste del estado y hacia el sur de Georgia. Las ciudades de Naples, Fort Myers y las pobladas zonas de la bahía de Tampa enfrentaban la amenaza de olas de hasta 4,5 metros, suficientes para provocar serias inundaciones. Irma había impactado el domingo por la mañana en Los Cayos como categoría 4 en una escala de 5 y por la tarde había vuelto a tocar tierra en Marco Island como categoría 2. Al menos 30 personas fallecieron ya por el paso de Irma por el Caribe y Florida. seis policías resultaron heridos y 25 personas fueron detenidas el domingo en Santiago de Chile durante los disturbios registrados tras la tradicional marcha que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Como cada año organismos de derechos humanos y familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar convocaron a la manifestación de la que participaron unas 5.000 personas. Los inconformes exigieron el cierre de Punta Peuco, una cárcel exclusiva para condenados por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura que la presidenta Michelle Bachelet anunció será clausurada antes del final de su mandato. Bueno, yo creo que todos los prisioneros de lesa humanidad deben estar en las cárceles comunes. No tienen por qué tener beneficios superiores a otros. Ya tienen demasiados beneficios. Las pensiones que tienen son asesinos y que están recibiendo un gran beneficio con dinero del Estado. La marcha se realiza cada año alrededor del 11 de septiembre, fecha en la que hace 44 años Pinochet encabezó el golpe que inició su dictadura y que derrocó al entonces presidente socialista Salvador Allende. Según cifras oficiales, el régimen militar dejó unos 3.200 muertos y desaparecidos, además de 38.000 torturados. Cuando en dictadura mataba con la vida Todo está dicho París tiene la vía libre para recibir los Juegos Olímpicos 2024 Y Los Ángeles en 2028 pero Lima, la anfitriona de la reunión de los 130 delegados del Comité Olímpico Internacional, busca mostrarse como sede de los Panamericanos 2019. Para la sesión del COI del 13 al 16 de septiembre, la capital peruana recibirá a 30 delegaciones del más alto nivel, entre alcaldes, príncipes y figuras deportivas del mundo. La alcaldesa de París, San Hidalgo, ya recorre las calles de la capital peruana, orgullosa de su ciudad que palpita su designación como sede. A un momento va a... Seremos capaces de celebrar un momento histórico, porque llevar de nuevo los Juegos a París en Francia, hacer de esta una victoria para París, pero también para toda Francia, eso ciertamente será algo extraordinario. Uh -huh. Uh, va a ser algo extraordinario. ⁇ El miércoles los miembros del COI elegirán en una votación informal a mano alzada la sede de los Juegos Olímpicos 2024 y 2028. Además tocarán otros temas sobre el movimiento olímpico internacional. En este campamento, al sur de la ciudad iraquí de Mosul, solo hay mujeres y niños. 1.400. Se trata de esposas y viudas de combatientes del Estado Islámico que permanecen retenidas aquí con sus hijos por el ejército iraquí. Entre estas mujeres hay muchas turcas, rusas o de países de Asia Central, pero también algunas procedentes de Francia y Alemania. Están bastante desesperados, les proporcionamos lo básico, comida, agua, refugio, su futuro es incierto porque no les permiten salir de este lugar. Queremos que el gobierno iraquí decida qué les va a ocurrir tan pronto como sea posible y se respeten los derechos humanos. Estas personas son civiles y tienen que ser tratadas como tales. De su relato se desprende que algunas fueron engañadas para llevarlas al territorio del califato. Tras la toma de Mosul, cayeron en manos de las milicias kurdas en la norteña ciudad de Talafar. Los pesmerga entregaron al gobierno iraquí a mujeres y niños y se quedaron con los hombres. Gracias por habernos acompañado. Aquí concluimos con la tercera entrega de noticias. Nos veremos el día de mañana con más información. Un excelente noche. Usted está viendo Tele...